puntitos que tenemos el día de hoy chicos, 21.000 puntitos del nuevo evento, recordad un nuevo evento, Major Event, que recordad que tenéis aquí un pase gratuito y un pase premium, el pase premium cuesta 10$ dólares. y el free pass pues gratis, así que nada este es el pase, está muy pero que muy bien, le podéis echar un vistazo en la página de Keydrop, y nada, recordad que podéis depositar con el código EDURG para un 10% de bono de depósito Y entrar en un sorteo depositante de más de 100$ Recordad que podéis pagar por skins, Krill, Visa, Visa, Trusli, Cryptos, Kingback, Neteller y Giftcard Con las que podéis pagar por Kingwin, g y Paypal Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo Tenemos 21.110$, ¿vale? ¿Qué tenemos para gastar? Las Major Cards o podemos meterlo en Bomb ¿Vale? Esto no sé qué es Fight for Seats, Próximamente, no sé qué van a hacer aquí Pero por lo visto van a meter, pues, algo nuevo Aquí os enseña que cómo podéis conseguir los puntitos Y pues nada, aquí tenéis el Event Ranking Y pues ya está Yo quiero empezar ahora mismo por las Major Cards No voy a empezar muy fuerte, ¿vale? Quizás habrá todas estas y después alguna de estas. Así que nada, vamos a abrir aquí todas. Y a ver qué nos sale, chicos. Bueno, nos han salido en total 023, 024, 023, 023, y 024. Recordad que todo esto os lo dan por depositar, ¿vale? O sea, es que literalmente os están dando cositas totalmente gratis por depositar. O sea, nada más depositar, aparte del dinero que te den, más el porcentaje de bonus por depositar con mi código más lo de las más lo de los puntos o sea que al final podéis salir muy muy muy en profit así que nada os animo a que depositéis que ya veréis que os va a ir muy bien vamos a abrir dos de estas y a ver qué nos sale 1.25 y 1.23 bueno pues como veis hemos gastado 4.000 puntos más o menos y hemos conseguido en total vamos a verlo aquí en mi cuenta hemos conseguido en total 3.90, ¿vale? 4.000 puntitos, ¿cuántos son? Pues no me preguntéis porque no tengo ni idea. Pero si venís aquí, creo que os, que os lo explica. 4.000 puntitos son. How to get, mira. 4.000 puntitos serían. Unos. 35 dólares. Eso por ahí. O sea, de 35 ya dan para empezar. 4 dólares gratis, ¿vale? Con 35 ya dan 4 dólares gratis. Así que nada, ya, ya veis que está muy, pero que muy bien. Más el porcentaje de bono que os dan eh, por haber depositado conmigo mi Así que nada, dicho esto, tenemos 17,310. Le quiero meter 7,310 de golpe. A ver qué sacamos con esto. Y bueno, una armita de 11,89 dólares. Una AK47 cartel ¿Vale? Así que 75 dólares que serían más o menos Unos se, 7500 no, 7300 puntos Que serían unos 60 dólares O por ahí no, no me hagáis mucho caso porque no lo sé Pero por ahí rondará el precio Así que nada Vamos al Major Evento otra vez y vamos a meterle a las Major Cards, quiero meterle una cartita de estas tochas, 5000 puntos, ahí va, 631, bueno, no está, nada, nada mal, nada, nada mal, nada mal Y nos quedarían 5000 do... o sea, puntos con los que yo quiero gastarme 1000, 1000 y 1000, así hasta llegar a los 5000 con la bomba, así que nada, a ver qué nos sale 2.14. Bueno, no está mal. Intentamos de nuevo. Uy. Se me ha ido. Vamos a reiniciar. Ahí está 1.000. A ver qué nos sale ahora. Un dólar. A ver aquí. 2.15. Bueno, bueno, no vamos nada mal, ¿eh? Otros mil dólares, vamos a darle así. Y ya los últimos que nos quedan... Vamos a darle ahí. ¡Pum! Y listo. Hemos acabado con todos los puntos. 2 dólares tres Y vamos a ver cuánto tenemos en total, chicos. 31 dólares. Y tenía 21 mil puntitos. Recordad que los puntos no solo los podéis conseguir depositando, sino que también cuando hacéis batallas en las cajitas, os puede tocar un arma que venga incluido con puntos, ¿vale? Eso está muy, muy top, ¿vale? Y nada, yo os recomiendo que leáis un try porque este evento está muy, muy top, ya tengo varios vídeos de este evento y podéis pasaros a verlo. Y nada, vamos a ver si podemos remar un poquito estos 31,59 dólares, a ver qué conseguimos hacer. Vamos a empezar bajito, ¿vale? No, vamos a empezar muy, muy fuerte Vamos a meterle ahí 1.42 Derecha Parece que esto lo perdemos Si no me equivoco, efectivamente Vale, pues vamos a darle ya Algo más fuertecito, aquí unos 3.48 Vamos a darle derecha Pues nada, parece que hoy no estoy De buen humor con los subgrades pero bueno, mejor que me dé esto que, que pierda con la skin más barata Y al fin y al cabo gane con la más cara ¿No? Que serán estas Estas de aquí, que son 26 dólares Vamos a meterle ahí 6 dólares Para un upgrade 12,67 A ver qué conseguimos sacar, chicos Vamos a darle derecha Porque yo siempre confío de derecha Mucho confiar de derecha, pero nunca Me sale, chicos o sea, Mala suerte que estoy teniendo hoy, ¿eh? Voy a darle un por cinco, de una, derecha la derecha pero no un por 5 Y tenemos ya 18 dólares con los cuales yo voy a jugármela a un por 2 Y ojalá salga, vamos a darle derecha Porque no quiero ya que en la última me salga derecha y yo la haya de izquierda Así que vamos allá Me mí que era izquierda, chicos Pues nada eh, Este ha sido el vídeo de hoy No hemos ganado nada ¿Pero por qué? Porque yo siempre me voy a los grades chicos Recordad que no hay que irse a los grades. ¿Podéis iros? Sí, pero no lo recomiendo ¿Por qué? Porque al fin y al cabo podéis perderlo Como habéis visto conmigo Pero, como si os fijáis He sacado 36 dólares De esos 21.000 puntos Que tenía o sea que está muy pero que muy bien, ¿vale? Así que nada, espero que haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós.